Pitágoras, o Pitágoras de Samos como era conocido, fue considerado el primer matemático puro. Fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo o amante del saber. No dejó ninguna evidencia escrita sobre su existencia por lo que lo poco que se sabe de él se debe a la recopilación de antiguas biografías readaptadas a partir de la transmisión oral. Nació cerca del año 570 a.C. en la isla griega de Samos, hijo del mercader Nesarco. Los primeros años acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Entre sus profesores, se menciona a tres filósofos, Feréfides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras. El filósofo Tales, y el pupilo de este, Anaximandro. Alrededor del año 535 a.C. Pitágoras viaja a Egipto en busca de conocimientos científicos, profundizando en matemáticas y astronomía. En el año 525 a.C. Egipto fue atacado por Cambises. Pitágoras fue capturado como prisionero de guerra y trasladado a Babilonia, donde fue instruido en sus ritos sagrados y conocimientos matemáticos. Pitágoras obtiene su libertad en el 520 a.C., emigrando a Crotona, al sur de Italia. Allí estableció su escuela filosófica y semireligiosa, conocida como la Comunidad Pitagórica, gozando de importante popularidad y poder.